Buenas noches, bienvenidos a estos intocables, este jueves 4 de mayo de 2023, antes de terminar emprendiéndola con el material que queda, pues vamos a intentar eh, formalizar como siempre dos horas de buen debate, en paz y en, y en armonía, ofreciéndoos la mejor información y el mejor análisis también en Distrito Televisión. Hoy os tenemos que hablar un poquito de, de economía, os tenemos que decir que, bueno, un poco lo de siempre, no. depende de quién manose y quién marranee las cifras, pues los datos que hemos conocido hoy paro son formidables o son una, eh, pues eso, una porquería. ¿no? Resulta que el paro ha descendido en 74.000 personas, el índice total baja de los 2.800.000, están 2.700.000 y pico mil, tenemos un número de afiliados a la seguridad social, casi rayano, los 21 millones de paisanos y esto al gobierno pues le parece fantástico. A partir de ahí empieza la fiesta entre los distintos medios que consultéis, entre los distintos digitales, unos os dirán que es un dato maravilloso y otros pues incidirán que es el tercer peor de crecimiento estaba ralentizando, digo, a ver, ¿cómo se lo digo a mis, a mis queridos sufridores para que lo entienda bien? El tercer peor de crecimiento en 10 años. Claro, hay digitales, los oficiales, que se remontan al 2008 y les parece fantástico. En claro, 2008, fijaos lo que quedaba por llover, los seis años que vinieron a continuación hasta el 2012, básicamente los cuatro de la tremenda crisis financiera que sufrimos. Bueno, y el presidente del gobierno, figura que estaba comiendo con, con este señor colombiano, que ha venido aquí a pasar unos días, pues ha sacado pecho y ha tenido la generosidad de compartir con todos nosotros, con 47 millones de paisanos, que él sin duda considera mugrosos y gente de poca categoría a su lado, que ya está en ambiciones internacionales mucho más elevadas, porque ha dicho que no son un éxito del gobierno, son un éxito de país. Lo cual eh, reafirma mi teoría desde hace unas horas de que los datos tienen que ser francamente malos, porque para que él figura tenga la generosidad de compartirlos, si hubieran sido realmente buenos, eh, hubiera dicho que esto es un éxito, vamos, del gobierno, sin paliativos. Hablaremos de esto, hablaremos del chuleo de los independentistas catalanes un día más a la justicia española. Laura Borrás, que bueno, está condenada en firme por corrupción, ella sigue insistiendo que esto es una conspiración judeo-masónica o imperialista contra ella, ¿no?, del malvado Estado español y se resiste como gato arriba a dejar su escaño ni con la Guardia Civil, porque ya la han echado de Cataluña, ni con agua caliente. Hablaremos de eso, hablaremos del tirón de orejas que nos ha dado la Comisión Europea, vamos a nosotros no, que se lo ha dado al figura, por manosear también, marranear el código penal para dejar a sus amigos los golpistas en la calle y si nos da tiempo nos echaremos unas risas, la última media hora de estos intocables, hablando de eh, la competición que han eh, bueno, pues emprendido distintos candidatos de la izquierda, la Alcaldía y la Comunidad de Madrid, por, bien, por ver quién dice la chorrada y la tontería más grande. Escucharemos a Reyes Maroto, triunfará también seguramente Yone Belarra, que no es candidata, pero bueno, pues apadrina un tal Roberto Sotomayor, que sería un gran corredor, pero como político le auguramos un futuro escaso, un tipo que ha hablado ya del derecho a refrescarse y de que va a hacer 12 o 16 o no sé cuántas playas en, en Madrid. No sabemos si es que como es de fuera no, no se ha estudiado el mapa todavía. Saludos ya a mis invitados. Invitados de derecha e izquierda, don Carlos Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con nosotros. Un placer, gracias, Carlos. Sergio Brabezo, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí nuevamente. Muy Hacía bien. mucho tiempo que no venía. Hacía mucho tiempo que no te llamaban. Un placer estar aquí. Gusto de verte. Bueno, Paco Cecilio, ¿cómo va, cómo va el negocio de la muerte? Yo había venido porque me habían dicho que había llegado la primavera el presentador de los Intocables, pero macho, veo, veo que sigue en invierno. Clásico, ¿no? Ha no, llegado no. ya la primavera, Paco Cecilio. A ver si. A me, ver si no, si lo que quieres a es, ver si, tomas nota. si lo que quieres decir es que volverá a reír la primavera, no te cortes no hace falta que los subtitules lo puedes decir con todas las letras que aquí estás Dicho entre eso, amigos feliz noche a todos y encantado de estar aquí feliz contigo. noche Fran Trejo cómo estás buenas, buenas noches gracias. muy bien bueno pues os recuerdo las distintas formas que tenéis de sintonizarnos porque si nos estáis viendo pues a lo mejor habéis cogido como decían en mi tierra distrito televisión por casualidad y si no nos estáis viendo pues no vais a escuchar las distintas formas que tenéis de sintonizarnos pero yo os la recuerdo tenemos un canal en YouTube tenemos dos direcciones de internet tres www el distrito.es o www.distrito.tv.es tenemos también eh, canal en Telegram en todas las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter un WhatsApp, un número de WhatsApp que vais a ver sobreimpresionado a continuación, 669-728-673. Si enviáis el texto, quiero información, pues ahí os tendrán al corriente de la programación de esta cadena. Podéis también descargaros distintas aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos y si estáis en Estados Unidos y si queréis sintonizar los intocables y distrito, pues lo podéis hacer a través de la plataforma Roku. Os recuerdo en este punto, antes de empezar también, vamos os, os, pregunto, os pregunto si habéis tenido una noche larga de fiesta con familia o amigos, habéis terminado cansados o con alguna copita además, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en www.naturhaus.es. Pues voy a empezar por el político y por el economista que tengo en la mesa, don Sergio Brabezo. Eh, bueno, usted cree que... Vamos a empezar más por la parte política que por la, que por la económica. ¿Usted cree que los datos de paro, que por otra parte es, es de, son de obligada comunicación, ¿no? por aquello de que queremos seguir pensando que tenemos un gobierno transparente, mueven todavía al voto, pueden inclinar a la gente o la gente está al final en lo que toca, ir al supermercado y ver cómo cada semana el aceite, la leche, los huevos y otros productos están más caros y, y en comprobar cómo los políticos se ríen de ellos. Esta mañana, eh, mientras transitaba entre un medio de comunicación y, y otro en el coche, venía escuchando al ministro escriba negar que haya colapso en la seguridad social, que haya colas en las citas. Mientras en, en Onda Cero era la emisora, cito a mis compañeros, otros no lo hacen, que, eh, que bueno, pues eh, se habían eh, permitido el lujo de hacer una batería de totales, como decimos aquí en la calle, y había gente auténticamente desesperada que llevaba seis meses por no hablar del trapi, del mercado negro que hay en, en citas, que se venden a 20 años. 30 euros por internet. Eh, sí, eh, con lo final que comentabas, eh, Eurico, ¿por qué lo está haciendo esto eh, el Estado? En este caso el ministro escriba en la Seguridad Social una de las cosas que hace es ganar tiempo. ¿Cómo? Lo que sucede es a la gente que tiene que cobrar el paro, que tiene que tener cualquier tipo de prestación por discapacidad o similar, que sobre todo se va a jubilar, ahora mismo se, va, se está jubilando un gran número de personas, que además tiene un gran salario, lo que hace que es retrasar el máximo tiempo posible ese pago de la prestación. A partir de ahí, ¿qué es lo que consigue? Ganar tiempo y tener un, lo que se llama en economía, en finanzas, un fondo de maniobra lo suficientemente amplio como para poder hacer los pagos. Es decir, una chapuza, retrasar los pagos de la manera mmm, más chapucera y más dañina para los ciudadanos. Sobre todo aquellos que no tienen ningún ingreso, que son los que necesitan esas prestaciones por parte eh, de aquellos que no pueden trabajar. Que esa es la, la realidad y lo triste de todo. Por lo que nos lleva al siguiente punto, las eh, finanzas del, del Estado, de la administración, están en absoluta quiebra total. ¿Por qué? Debemos más, en, interés, en solo tipos de interés, más de 30.000 millones de euros al año que estamos pagando. Algo que se nos olvida, porque estamos ultra mega endeudados y eso es lo que estamos destinando el dinero. Pagamos más por tipos de interés que por prestaciones en eh, discapacidad o gente que necesita, por ejemplo, eh, pues, jubilaciones. Por ejemplo. Esa es la realidad que, que, que, que tenemos en, en España. Dicho eso, cuando ya vamos a ver los datos... mire. Eh, el objetivo que tenía, por ejemplo, el Partido Popular en el 2018, cuando se, antes, eh, de hecho, cuando se presentó en las elecciones, era el objetivo que se llamaba 2020. 20 millones de puestos de trabajo en 20 el 2020. De Actualmente eh, estamos todavía en los mismos números. Uh -huh. Y han pasado, de ese 2018, han pasado cinco años. 5 años. Hombre, eh, Tener que estar celebrando, eh, sobrepasar los 20 millones de afiliados a la seguridad social con datos falsificados, que no es que lo diga yo, que nos lo dice la OCDE, el Banco de España e incluso el mismo ministerio que decía que existían 450.000 personas que estaban en una situación de desempleo y que no estaban contabilizados por el Ministerio de Empleo. Esa es la realidad que tenemos. Nos podemos poner muchísimas medallas, pero el salario real ha caído, la inflación está cada vez más alta, el ir a comprar a un supermercado es cada vez más complicado y eso es debido a unos altos impuestos y una baja productividad. Ahí, que tiene que decir el Estado? La administración, Pedro Sánchez, pues como vemos, felicitarse, aplaudirse y ponerse eso sí muy guapo en frente a la tele. Paquito, yo escucho que los puestos de trabajo que se crean en hostelería y en servicios, porque no lo hemos recordado porque es una obviedad, pero bueno, por si acaso alguien está despistado o ha vivido en otro planeta las últimas semanas, la mayor parte de los puestos de trabajo que se han creado tienen que ver con la Semana Santa, estamos terminando abril, bueno, principiando ya mayo. Dicen que los empleos del sector servicios son de baja calidad, no sé si estás de acuerdo. Mira. Eh, o muy estacionales. Mira, vemos. Eurico, no se puede poner al lobo a cuidar al rebaño. Oh, ahí vamos de acuerdo. Tenemos una ministra de trabajo que, como toda la parte comunista del gobierno, continuamente viene diciendo una frase que es muy buena de marketing. Cualquier gran multinacional de ventas, y aquí tenemos un comunicador, eh, la compraría y diría, esa es mi, faz, mi frase ideal para mi mejor campaña de ventas de todo el año, que es esa frase que dice, estamos aquí para gobernar y hacer la vida mejor de los ciudadanos. <risa> como frase de marketing es fantástica. Pero si tú tienes que eh, manejar el Ministerio de Trabajo, uh -huh. lo que no puedes hacer es, a quien tiene que crear empleo, que somos los empresarios, ponernos palos en la rueda. Tú puedes vender, como frase de marketing muy buena, que la izquierda tiene muy buena comunicación, tú puedes poner como frase de marketing esa de estamos aquí para hacer mejor la vida de las personas. Fenomenal. Y venderles, como les han vendido, ...que ha subido el salario mínimo de 650... ...que es verdad que era un salario muy bajo... ...ahora a 1050 o a 1100, 1080. O 1080. Bien, que sepa la gente que el 90% de las profesiones... ...el 90% de las actividades eh, profesionales en España... Bueno, ...se rigen por un convenio colectivo... ...el salario mínimo profesional es para esos colectivos... ...que no tienen convenio propio... ...es decir, solo un 10%. Por lo tanto el salario mínimo interprofesional lo cobra muy poquita gente en España y cualquier convenio colectivo la tabla salarial está por encima de ese salario mínimo interprofesional, por lo tanto no es verdad lo del salario mínimo, es verdad pero muy poquita gente lo cobra. Entonces cuando tú tienes que hacer que los empresarios creemos empleo y nos ponen palos en la rueda, si nosotros no nos dan facilidades no vamos a crear nunca empleo. Este empleo que se está creando, estos 21 millones casi de cotizantes a la Seguridad social, a raíz de lo que tú me decías, Eurico, y de los 450.000 contratos que decía Sergio Bracero, si la ministra Yolanda Díaz lo que nos hace es poner dificultades a los empresarios porque la reforma laboral, en la última reforma laboral, ha quitado todos los contratos y cada vez que alguien tiene que hacer un contrato ya es indefinido, como está pasando en hostelería, resulta que cuando alguien llega a la campaña de, de Semana Santa o llega a un puente de cuatro días o llega al verano, que son dos meses o mes y medio, porque aquí en España se veranea del 15 de julio a, al 15 de agosto y poco más… Alguien de servicios que necesita contratar a alguien le tiene que hacer ese contrato único que ha quedado de contrato fijo discontinuo. Uh -huh. Que cuando termina la campaña, el 20 de agosto o el 1 de septiembre, le dices al trabajador, se ha acabado la campaña, se han acabado los turistas, se tiene usted que marchar a su casa. Ese trabajador sigue contando como empleado en Lenilien, en el SEPE, cuando lo que está es en su casa, sin cotizar y sin cobrar. Por eso los datos de los 2.800.000, que no son 2.000, son... Cerca de 3 millones y medio. No, no, más, más. Ahora os voy a pedir el total de la portavoz de, de la COE. Estamos en cerca de 4 millones. De la COE. Perdón, Tito, Fran, vamos a escuchar, eh, ponedme el total de la portavoz de la COE y te doy la palabra, Fran, y después a, a Carlos Paz, que tiene que ver precisamente con lo que estamos eh, hablando. Buenos los datos de afiliación del mes de abril, como por otro lado, es tradicional en un mes en el que además se ha producido la Semana Santa. No tan buenos... Los datos de desempleo que efectivamente bajan pero no bajan tanto como en el periodo previo a la pandemia. ¿Qué nos preocupa? A las organizaciones empresariales nos preocupa muchísimo que estamos en niveles de desempleo muy altos rozando los 2.800.000 desempleados y sin embargo hay sectores de actividad como la construcción o como el sector servicios que tienen vacantes que son demandantes de empleo y sin embargo las listas de desempleados no bajan al ritmo que debieran existiendo estas vacantes en estos sectores. Esto en la práctica significa que algo no está funcionando bien en la nueva ley de empleo y en las recientemente aprobadas eh, políticas activas de empleo sin el refrendo de los interlocutores sociales. A diferencia... La reforma laboral sí que ha conseguido eh, modificar la práctica de la contratación eh, desplazando la temporalidad hacia la contratación indefinida y también eh, eliminando algún hábito o alguna patología de nuestro mercado laboral eh, como por ejemplo la destrucción masiva de empleo en épocas de crisis. También nos preocupa la destrucción de empresas de muy pequeño tamaño es verdad que los autónomos crecen en este mes de abril, pero no suficientemente para enjugar las pérdidas que se han producido desde abril del año 2022 y que muy particularmente se han focalizado en el empleo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un marco laboral que sea flexible, pero que dé seguridad a los inversores y que, por supuesto, garantice el mantenimiento del empleo y su creación. Y como no, necesitamos mejorar la empleabilidad de los trabajadores desempleados para garantizar eh, su recolocación y que salgan de las listas del desempleo para empezar a ocupar eh, actividades que ahora mismo se están demandando por parte de los sectores. Bueno, es verdad que los editados nos vienen de, de agencias, pero claro, pues eh, a lo mejor lo que pasa es que si os hubiera dejado la primera parte, nos hubiéramos comido la última. Porque no voy a discutir yo las virtudes de portavoz de doña Rosa Santos, que es la secretaria o así del Departamento de Relaciones Laborales de, de, la, de la COE, pero yo lo que quería era, y veo que todavía se eterniza hasta los 3-4 minutos, era que además me diera un dato que eh, eh, figura en su, en su comunicado o en sus notas, que es el número real de parados 3.300.000, algo que, como se ha dicho ya en, en la mesa, reconoció, pues eh, no solamente los medios eh, que desde hace meses de forma libre llevamos la cuenta, sino que reconoció el propio Ministerio de Trabajo en una respuesta parlamentaria hace varias semanas al Grupo Parlamentario Popular en la carrera de San Jerónimo. Bueno, ¿a dónde queremos ir entonces, Fran? A dos cosas. Primero, que el número de parado real y, lo repetiremos, las veces que haga falta es muy superior al número oficial, que efectivamente son 2.700.000 y pico mil, el más bajo desde 2008, oficiales. Y segunda cosa muy importante, se produce la paradoja de que el paro no decrece, Fran, pero hay sectores de actividad. Ella hablaba de la construcción y hablaba también de algunos empleos en hostelería y servicios, pero sobre todo esto se ve claramente en empleos altísimamente cualificados, empleos muy técnicos que requieren una formación, digamos, muy específica y que quedan vacantes o que las empresas, las grandes multinacionales, se las ven y se las desean porque no hay chicos que salgan de la universidad o de los másters o donde demonios salgan ahora con la preparación específica para cubrir esos empleos. Tienen que ver con Big Data, con inteligencia artificial y con otras sí, cosas. Que es, sí que es verdad eso que tú dices, ¿no? Porque son nuevas son nuevas profesiones a las, que estamos, a las que estamos enfrentándonos en estos últimos años y por tanto hay que generar hay que generar profesionales al respecto. Y, y en ese caso se están sufriendo mucho desde, desde, fuera, desde fuera de España. ¿no? Pero, volviendo al tema al tema de los datos. Eh, Sí que es verdad lo que ponía Sergio sobre, sobre la mesa de los 450.000 eh, 450 personas que están con contratos indefinidos, que lo mismo trabajan que no trabajan y que para el gobierno, no, no porque ellos no quieran trabajar, ¿eh? e, y que para el gobierno están trabajando. Pero luego hay, hay otro hay otro tema más grave que a mí me preocupa casi más que los propios fijos y continuos. Y son todos aquellos parados que no figuran dentro de las listas del de SEPE. O sea, de la, de la Oficina Nacional de, de Desempleo. Eso es muy importante que lo tengamos. Y podríamos estar hablando de cerca de cuatro millones de, de parados entre, entre los unos y los otros. ¿no? Es claro, que nos vengan vendiendo una moto, de que es un buen dato, es verdad que es un buen dato sobre todo para el que ha encontrado trabajo. ¿eh? Pero claro, si estamos hablando de contratos eh, fijos discontinuos, estamos hablando de contratos que van en reducción de horas, la mayoría de ellos, estamos hablando de, de, de contratos que no, que no pueden ser mucho mejores por el impuesto al trabajo que tiene sometido a los empresarios el gobierno, pues claro, apaga y vámonos. Cuando tú haces la, la suma y lo pones en un, en un Excel, te sale un rojo más grande que un tomate, ¿no? Entonces, claro, que nos vengan contando esto, pues esta milonga pues proclama al cielo y luego el ejemplo de que, de que el paro no baja lo tienes. Hay hay un dato que a mí me empieza a preocupar, yo lo vengo lo vengo siguiendo desde hace dos o tres meses y es el índice de, del consumo de los españoles. En el mes de marzo, en el mes de en el mes, de, perdón, en el mes de abril bajó un 4% ...sobre el consumo del mes de marzo. Este mes de, de, de abril ha vuelto a bajar con respecto al de marzo. Y para, para que nuestros telespectadores se den cuenta, por ejemplo... ...voy a poner un dato concreto. Ha bajado el consumo de leche. Y ha bajado el consumo de leche y bastante. Claro, estábamos hablando de que hace un año, año y pico... ...un litro de leche eh, que no sea de marca blanca... ...estaba en torno a los 90, 95 céntimos... ...y hoy está a un euro veinte. También te argumentan que los propios ganaderos han aumentado un 60%, pero como digo yo, al final si tú aumentas un 60% sobre un 30% estás hablando de 18, sobre, de 18 céntimos y si tú aplicas un 20% sobre un euro estás hablando de 20 céntimos. O sea, hay un encarecimiento progresivo de todo, de todo lo que consumimos... Y que, claro, la, la gente pues llega un momento en que no se puede permitir. No o solo compra... digas a Irene que te dice que un 30 sobre un 60 es un 90%. Que claro, si no un 30 sobre un 60 son 27 vuelos a la República Dominicana <risa> y no sé <sea> qué. <risa> Viva el Falcon, yo también quiero. <risa> ¿Eh? Que sí, que yo sí. también quiero 27 oye tú me has dado el dato yo me he quedado me he quedado alcinado, yo, yo, no hay tres, he yo, yo hay dos o tres yo o vuelos que los puedo justificar porque recientemente se ha celebrado la cumbre iberoamericana en, ah, creí cost, que a decir, en Costa Rica, Rica estaba allí en Costa Rica pero el resto yo no los entiendo 27 vuelos perdón a República Dominicana 27 vuelos en dos años en Falcon quiénes son los que se van que no lo expliquen es, es una locura Yo puedo, eso, cuatro o cinco Los podemos justificar Por favor Carlos Paz, ¿cómo lo ves? Bueno, ya te estoy viendo la cara, tú lo ves regular no, no lo veo regular. Es dramático y acabaré diciendo por qué es dramático. Las cifras que dan, eh, las interpretaciones siempre son, no dejan de ser interpretaciones el gobierno, ¿qué va a hacer sino felicitarse por otra parte? Hasta ahí todo normal. Pero eh, me parece también un ejercicio de hipocresía por parte de todos los políticos y de mucho... Y de todo lo que rodea eh, la política cuando hablamos de las cifras de paro. Y me explico. Eh, es entre 3 y 4 millones los españoles que hay en paro. Sí. Ningún, ningún partido lo he dicho centenares de veces, eh, propugna el pleno empleo porque no interesa acabar con el paro, digámoslo abiertamente. Eh, si fuera de, de otra manera aparecerían esos fabulosos programas electorales que ni cumplen, pero por lo menos si tuvieran como expectativa y nosotros pecando de inocentes creyésemos que van a van a aplicar ese programa, ese programa eh, político, pues podríamos pensar que es cierto, pero es que ni figura la palabra pleno empleo, no se busca ni, ni es ideal de ningún partido, ni de derechas ni de izquierdas, ni de ningún otro. Las cifras de las que estamos hablando sabemos todos que eh, el descenso del paro, estoy hablando, eh, es una cuestión coyuntural, coyuntural es de, de esta Semana Santa, es de un país que intencionadamente, viniendo de ser la novena potencia industrial, se ideó y se diseñó y se aceptó que fuera un país de... de de hostelería, de telefonistas y de otras cosas que a lo mejor en televisión no se pueden decir. Eh, y ese diseño del país eh, se ha hecho con la quiescencia de todos los partidos, de todos los gobiernos que en este partido, que en este país han sido. Eh, la realidad es dramática. Porque los bienes de primera necesidad, estamos hablando de la leche, estamos hablando del pescado, estamos hablando de los derivados, de los cereales, eh, han en muchas ocasiones, yo hago la compra, eh, se han doblado directamente a la leche, yo la compraba a 67 céntimos y hoy vale 1,12. Eh, Existe un dato todavía más dramático que a los políticos no les importa y esto hay que hablarlo. Yo entiendo que el político, como todas las personas, como el médico en, sus, en su área, como el abogado en el, en el suyo, eh, tienen que justificar su labor. Pero aquí hay un 20% de españoles que están por debajo en riesgo de pobreza. Y esto es una realidad, una, una, una realidad que se deriva de todas estas circunstancias que estamos desbrozando Del encarecimiento de los bienes de primera necesidad, de ese paro que no se quiere acabar, eh, de, la, de la subida de los, del precio de, del gas, eh, la situación de la vivienda, ¿para qué vamos a hablar? Y ante esto, los políticos siguen, y los analistas en gran medida, seguimos discutiendo cosas que no tienen ninguna importancia. Esto es la importancia, el drama que vive gran parte de la población española. ¿Te puedo hacer una pregunta, Carlos? Sí. ¿Y por qué la gente no está en la calle? Eh, la semana pasada yo abogué porque si saliésemos a las calles, quizá fui, fui muy gráfico hablando de, de, de fuego en las calles, pero indudablemente hay otros países que por la décima parte de lo que estamos pasando, porque se pretenda por ejemplo eh, subir un año o dos eh, la edad de jubilación, salen a las calles. ¿Por qué? Porque el pueblo español está profundamente narcotizado, lleva decenios eh, bajo el poder de, de la pantalla del televisor, bajo el poder de el, la estupidez eh, congénita y yo creo ya que llegados a este punto no solamente la situación es esta sino que pase lo que pase el español no va a salir a la calle Paco Cecilio Te quiero ¿vale? contestar a ti y a Carlos Venga. mira eh, vale. ¿Por qué la gente no sale a la calle? En, en riguroso directo me está, me está mandando un telespectador una serie de eh, titulares diario.es el empleo supera por primera vez los 20,6 millones Uba. de afiliados y me dice este oyente pero si vamos de récord en récord ¿estáis hablando de España o de Polonia? Rajoy nunca llegó a 19 millones y era su sueño, Acaban, acabamos de pasar los 20 millones. Otro titular, el plural, el empleo cierra el mejor inicio de la historia con 422.000 ocupados más y 50.000 parados menos. Esto es por lo que la gente no sale a la calle, porque hay muchos medios de comunicación que se dedican a contar la verdad de su manera o a contar la historia a su manera. Y estabas hablando, Carlos, del pleno empleo. Mira, pleno empleo hubo en España en la época en la que gobernaba Arnar pleno empleo. Nosotros desde la Asociación de Comercio Textil tuvimos que firmar un acuerdo para atraer trabajadores del extranjero, porque no había dónde contratar, porque no había nadie en desempleo, todo el mundo trabajando. ¿Por qué? Que es lo que yo decía al principio en mi primera intervención. ¿Por qué? Porque tú al empresario, mediante la reforma laboral, que es por las leyes en las que nos regimos, le tienes que dar flexibilidad y facilidad para contratar. Si lo que le pones es subida de cuotas sociales, como este primero de año que nos han subido un montón. A los autónomos que les han subido las cuotas. Han acabado todos los contratos temporales. Cualquier trabajador que tengas que contratar ya lo tienes que hacer indefinido. Todo eso lo único que hace a pesar de ese discurso de la ministra de Trabajo de estamos aquí para facilitar la vida de los ciudadanos, lo único que hace es entorpecer la contratación. Entorpecer a quien tiene que crear realmente empleo, que somos los empresarios. Tú le puedes vender a la, le puedes vender a la ciudadanía lo que quieras. Le puedes mandar todos los mensajes que tú quieras y colgarte todas las medallas de que tú eres la mejor del mundo, Pero si quien tiene que hacer el empleo, en este caso hablando de trabajo, somos los empresarios y la reforma laboral nos impide y nos pone trabas, nunca llegaremos al pleno empleo que tuvimos, por ejemplo, en la, en la época de Aznar. Te dejo que le contestes, Carlos, pero antes os voy a pedir un total de un, de un camarada o de una camarada come gambas que explica también en parte por qué los trabajadores no están en la calle. UGT. En el comité confederal que hemos celebrado en estos dos días, uno de los temas que hemos abordado, uno de los temas principales ha sido el empleo, el empleo y el desempleo. Coincidiendo hoy con las cifras que hemos conocido por el Servicio Estatal Público de Empleo, eh, nuestra valoración no puede ser más que positiva. Han descendido en más de 73.000 el número de personas desempleadas de las cifras del paro, unas cifras que alcanzan en la actualidad algo más de 2.700.000 desempleados, la mejor cifra desde abril del año 2008. Pero también la afiliación, los datos a la afiliación de la Seguridad Social son extraordinariamente buenos. Eh, vuelve a subir ese número en más de 230.000 personas. En la actualidad batimos récord, son 20 .600 más de 20.600.000 los cotizantes a la Seguridad Social en nuestro país. Lo decía bien el vicesecretario general, esto lo ponemos en, en relación y está directamente conectada con la reforma laboral. En cuanto a la cantidad de empleo, esos datos así lo afirman, pero también en cuanto a la calidad del mismo. Y es que el 45,8% de los contratos suscritos en este mes de abril han tenido carácter indefinido. Hay que recordar que antes de la reforma solo uno de cada diez contratos tenían este carácter. La tasa de temporalidad se sigue manteniendo en un mínimo histórico, en el 14%, frente al 30% antes de la reforma laboral. Entonces, ¿qué coño hacíais en las calles protestando contra los capitalistas, contra la COE, contra el PP, contra Vox y, y contra, no sé, contra el, el imperio y, y tal? Si va todo de puñetera madre. ¿Será que están subvencionados y tienen la tripa a reventar de comer gambas estos sindicatos de Fíjate. clase, Carlos? Fíjate, para, los Ahora te doy para contestar a Paco Cecilio, decirle que efectivamente en la situación de hoy eh, la, para el empresario es mucho más difícil la contratación que hace que los tiempos a los que tú te remontas, pero no voy a aceptar que se, habla, se pueda hablar de pleno empleo en tiempos de Aznar, creo que Aznar eh, tuvo una herencia cuando llega de tres millones y medio de parados, me puedo equivocar, eh, y lo dejó en uno con ocho, creo recordar, pero no, no sé los datos. Pero eh, con esos datos hablar de pleno empleo me parece eh, intolerable. Te Por... puntualizo, me refería a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid habría... Ah, Perdona, ah, te lo he dicho mal. Me ah, refería a la Comunidad de Madrid. Pues aquí en Madrid comunidad pleno de la comuni... empleo. Te lo digo porque tuvimos que contratar y hacer un plan para atraer trabajadores de fuera porque aquí no había. Bueno, y no con... quería yo contradecirte, pero con Aznar el, el, el dato el creo que era un 13%. Un sí, él se encontró con paro. un 20, algo. No me puedo saber estos datos 20, de memoria, cuando era, además no es muy fuerte estas, estos tinglados de la economía, pero indudablemente eh, descendió con respecto a lo que él heredó. Y ya aprovechando la ocasión la para, para hablar de los Come Gambas, eh, en concreto desde la UGT, que cuando yo era responsable de un organismo público, en concreto de Correos, y venían a traer cosas, lo, lo tiraba directamente en la papelera y les decía que las cosas me gustan en su sitio, porque todas las condiciones laborales de los trabajadores eh, son las que son en gran parte por estos señores, que tampoco les importa el paro ni la situación de los trabajadores de España y van a lo suyo a comer gambas, entre otras cosas. Oye, ahora os voy a dar, vamos a seguir unos minutos más hablando de economía y hablando de paro, os voy a dar otro turno a Fran Trejo y a, y a Sergio Brabezo, un instante de publicidad y regresamos enseguida. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. We Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre.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 Cecilio, no para de hacer negocios, ni a las diez y media de la noche, ni en los cortes de publicidad. Eso es buena señal, porque si los empresarios mueven el dinerito y mueven el negocio, pues pues pues, pues ganaremos este, todos. Los autónomos en este país, y se lo decía Fran antes de entrar, que estábamos después de cenar tomando un cafetito, antes... Le he dicho, los pequeños autónomos en este país sacamos el corner y lo rematamos. Hombre. Yo a estas horas de la noche me acaba de llamar un proveedor anónimo y en publicidad acabo de solucionar un problema. Y son fijaros que ahora son de la noche, casi las 11 menos cuarto. Pero, eso, eso, es claro. un, Pero, eso es un empresario y lo demás son tonterías. A ver si... De Hacienda los la factura ¿eh? perdón eso es un empresario pobre. Eso, eso es un em empresario, un pobre, empresario pobre, pobre. A las 11 menos cuarto en televisión y cogiendo un teléfono ahí, para atender a un proveedor. Ahí estamos. Bueno, un, un segundo, tengo yo que contarles que eh, el intestino... A ...y almacena una estructura que fabrica el 80% de nuestras defensas. La flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sinviolina y Megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6... ...que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos... ...capaces de atravesar gracias a la barrera ácida del estómago... ...y estimular la producción de recursos inmunitarios... ...así como de proteger nuestra mucosa. Además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar sin violín y megaflora en su tienda habitual, en Parafarmacia Mundo Natural y eh, también pues, eh, llamando al teléfono 91 446 0000. Estaba a punto de decir la barrera del sonido. Pero... Eh, Fran Trejo, ¿querías decir algo? Sí, yo, yo, quería, yo quería abundar un poco en el tema del pleno empleo. ¿no? Y yo creo que el tema del pleno empleo es un, un tema social, Además de político. Es un tema político porque hay veces que a los políticos no, le, no les apetece entrar, entrar en ello, ¿no? Porque habría que empezar a, desguazando eh, muchas cuestiones. Empezando empezando el propio Instituto Nacional de Estadística de, de, de, de Empleo, ¿no? Y luego digo que es un tema social porque eh, muchas veces uno cuando reflexiona sobre esto dice si no fuese por la inmigración que tenemos... ¿En qué cuotas de desempleo estaríamos? ¿Estaríamos en no unas sabes, cuotas de no desempleo de un 25 o un 30 por ciento? Porque es que hay mucho muchas personas que no quieren trabajar según el trabajo que sea. Hay muchas personas que están en el paro percibiendo, percibiendo eh, el subsidio de desempleo, que no digo que no tengan derecho, y les ofrecen un trabajo y, y no van. Por ejemplo, si, eh, a mí me, me causa sorpresa, por ejemplo. Los datos de este año no los tengo, pero los del año pasado eran, eran terribles. En la campaña de la fresa, en Huelva, se necesitaban 40.000 personas para recoger la fresa. En el servicio de, de desempleo de Huelva había personas para cubrir esa demanda y los trajeron de fuera. Vamos a ver, señores políticos, obliguen a esos señores a que vayan a trabajar. El trabajar dignifica. Es decir, a alguien se le caen los anillos por tener que llevar una carretilla de tierra o tener que coger aceitunas o tener que coger algo? Ah, no, es que es mucho más bonito estar a la sopa boba que me den una subvención o me den un subsidio o me den la portería de... De un, bar, de, de, un yo qué sé, de un ministerio o demás, y, y a la sombra y sin problemas. Para pues así no me va a doler los huesos. No, no, es un problema social y ese pro, y con ese problema hay que terminar. ¿eh? Yo creo que todo tipo de trabajo dignifica. Sergio, ¿quieres coge minutos que Son varios temas que, y, y me parece muy interesante porque cuando se empieza a desgranar la problemática eh, del empleo en España, comenzamos a ver eh, todos los problemas estructurales que tiene nuestro país. Primero, creo que hay que recordar la, el siguiente dato que siempre me gusta hacerlo cuando estoy hablando de empleo. Tenemos 47 millones de personas en España eh, 20 millones de personas que en principio están empleadas, sin embargo, debemos descontar de esos 20, 5 porque son o funcionarios o empleados públicos. Por lo tanto, nos quedan 15 millones de personas que están trabajando en el sector privado para 47 millones de habitantes Lo vuelvo a repetir el número es 15 millones de personas en el sector privado sostienen a 47 millones de habitantes españoles. Por lo tanto, esa es una situación que tenemos que hay que abordar. Dos, en esta situación, como estabais comentando, es evidente que estos datos son incompatibles con poder tener eh, un, un empleo. Porque si tuviéramos solamente 15 millones de personas trabajando en el sector privado, tendríamos las calles incendiadas. ¿Qué significa? Que tenemos... Un mercado negro muy potente. Espérate muy muy potente. enero que volverán a quemar contenedores. Eh, claro. Ahora no, espérese enero. Exacto. El, ¿Cuál es el problema de, de, todo, de todo ello? Hay problemas, eh, según si nos vamos en diferentes zonas de España, la problemática es diferente. Uno es un mercado negro diferente del que eh, tiene que ver con, con otras. Uno puede ser debido a que la agricultura, por ejemplo, si vamos eh, y analizamos la importancia que ha tenido y el impacto que ha tenido el aumento de fertilizantes, el aumento del transporte, el gasóleo, gas, eh, gasolina y el SMI. Y el aumento del SMI. Sí, ¿no? ya, sin meternos en eso, sino por lo que puede implicar y puede hacer el, el Estado. ¿Qué ha hecho? Absolutamente nada, todo lo contrario, ha puesto palos en las ruedas a todo lo que eh, tendría que hacer. Otros temas que están vinculados más al mercado negro... Eh, pues que están en zonas que ya conocemos todos eh, algunas partes de España donde se importan eh, pues eh, diferentes tipos de mercancías y eso tiene un impacto en esa zona y si lo vemos aumenta el número de parados casualmente en esas zonas que están más implicadas en el mercado negro. Y otro de los puntos que también quería eh, recordar es que también eh, hicimos algo muy mal durante los años de la crisis financiera y es el siguiente, es creer que que porque se hicieron mal las cosas uno, a nivel internacional dos, a nivel interno respecto a el aumento de eh, construcción en zonas que no necesitábamos paramos automáticamente un sector que es fundamental para España que es el de la construcción hoy estamos tomando hoy tenemos las consecuencias de aquello se, se bajó de una, de una manera, hay que recordar que cuando Pero estábamos es que ilógico, con, con ilógico, cuando hacemos el análisis y vemos 700, el peso... mil viviendas el, que se claro, todos los años. todo. Evidentemente, cuando eh, vemos el peso que tenía, por ejemplo, en el, el, la construcción durante los años del de presidente Aznar, eh, aquí que se dio que se, era un buen ritmo de eh, construcción de empleo y era un sector muy importante. ¿Qué hizo eh, Zapatero? Pues vio campo abierto, vio eh, ahí lo vio un, un, el maná y dijo, ¿qué voy a hacer? Doblar el, el hecho, eh, lo vemos en el análisis eso, eso no cuando, así, cuando hacemos, eh, dobla no así, eh. el, el, el, el sector de la construcción, no, dobla no su, su, su fuerza eso. en España. ¿Qué tenemos al final? Lo que hoy estamos viendo, el no, no, SEPE, por ejemplo, el SEPE, que, ah, el Sepe perdona. El INEM. Eh, no, no, no, no, no. Eh, me refería a la, a la, eh, en, eh, al Banco Malo, el eh, ah, Saref. Saref, Saref, Saref, Saref, discúlpenme, eh, respecto al eh, número de viviendas que tiene disponibles. ¿Dónde están? El mayor número de viviendas están en zonas que nadie quiere. Están en zonas de segunda, tercera residencia pensado para... Una burbuja inmobiliaria en donde había gente que quería especular con todo ello. Las que están, Sergio, si la mayoría son los padres, no existen. Exacto. Eh, resultado, una, un país que pasa de tener 39 millones de habitantes, que eso es lo que teníamos antes de Aznar, a 47, evidentemente necesita aumentar su parque de viviendas. Es fundamental, es necesario. ¿Quiere decir que se haga mal, que se hace, que se haga de manera incontrolada? No. Quiere decir que se haga, no que se pare. Y esa es la. Es, hemos, hemos ido tirando hacia. y descartando diferentes sectores, y al final, ahora, ¿qué tenemos? pues eh, las consecuencias de todo aquello que hicimos mal. Le decía a Sergio Brabezo que no se preocupara de hecho nada, hombre, no hay por, por equivocar las siglas, haré contar, pero tenemos tal ensalada, tal miríada de empresas públicas, institutos públicos que no valen absolutamente para nada, que es absolutamente imposible, hasta para los que nos dedicamos a esto, retenerlos todos o no confundir un dado uno con otro. ¿Querías contestar, Fran? Y luego te voy a dar la palabra también, Carlos, y ya vamos rematando. Estaba comentando Sergio, ¿no? Yo, el, el problema no lo tuvo Zapatero. Zapatero el problema que tuvo es que le dieron mil millones de euros y se lo gastó en hacer rotonda. El problema de la construcción, ¿En, el de la construcción ¿En, en España viene de los últimos años de Aznar, que es donde, se produjo, sí, es donde se produjo la verdadera burbuja inmobiliaria, que más tarde pinchó, claro, eso es como si me dices eh, la burbuja de las tecnológicas. La burbuja de te las tecnológicas pinchan con Aznar, pero empiezan con González rudimentariamente. No, empieza a partir del año 2000, 2001. Sí, sí, sí, pero que que, que que ahí es donde y la burbuja de la construcción y, y tienes tu razón, es verdad que se construyó donde no se debió construir, es decir, se construyó toda la costa pegado a la playa, se construyeron todas las montañas a 30 o 40 kilómetros de la costa. ...y se construyó en los extrarradios de la Comunidad de Madrid... ...si tú te vas por la carretera de Toledo... ...cualquiera de las carreteras, autopistas, autovías... ...que va entre Madrid y Toledo... ...cualquiera de los pueblos que encuentras ahí... ...tienes grandes urbanizaciones... ...que hoy día están de cemento... ...y de nido de golondrina. Por terminar, sí, muy, muy rápido, ¿eh? Hay sí. que recordar una de las cosas que hizo el Banco de España... ...que se equivocó, y eso fue con Zapatero... No. ...y que además, a petición sí, de pero, el, el, yo, del yo, Ministerio... Yo, yo, ...que era aumentar el hecho de que se pudieran hacer. ...antes el límite de las hipotecas... ...era de, era de 20 sí, años... Pero, pero, no, y el 80% ver, yo, eh, lo yo, yo te tenía que financiar yo, O máximo Zapatero, se podía financiar Zapatero no es digno de mi devoción Pero, Uf, pero ay, Zapatero no es digno de mi devoción Nunca me, me Dobla oirás, Zapatero el, el sector hablar, de la construcción Hablar de él bien pero sí que te puedo decir que el responsable del boom inmobiliario y de la catástrofe inmobiliaria que vivió Uf, España a partir del 2007 parece... no fue Rodríguez Zapatero, sino Andar. Bueno, nos hemos salido el tema. Si queréis, Paco o Carlos, sí, eh, sí. rematar con... Simplemente, pues, pues ya sí, sé, que vengo aquí a hacer amigos. Y ha dicho una cosa... Eh, ¿Que has venido o que no? Que siempre hago muchos amigos con mis intervenciones. Bueno, será y una es recogiendo el testigo de Frantejo, que ha dicho una cosa muy interesante, que no sé si... Que dejemos caer la idea de si hay 3 millones, ha tocado la inmigración, 3 millones de inmigrantes y 3 millones de parados. Me estaba extrañando Alguien no podría estado? extraer alguna idea que esto, lejos de ser Que no la malinterprete. Porque yo no he dicho... Yo, lo yo, que, yo sí recojo el testigo lo para que, que lo malinterprete decir es nuestro que si no fuese por la mano de obra de los inmigrantes que tenemos en España, hmm. el paro en España estaría en un 25 o un 30% porque hay... Habría más pues, trabajo que no querríamos hacer los españoles. No, claro. pues eh, iba a rematar. Bueno, que esta idea eh, existe en Japón, en Nueva Zelanda y en Australia, no en regímenes malísimos de hace 70 años. Y que por otra parte, la idea de que el español no trabaja en el campo. Eh, y no trabaja. Claro, no pero trabaja. expliquemos todo. Porque los mismos que han intencionadamente han introducido esa mano de obra extranjera. es para depauperar las condiciones no, laborales. No, Eso se, en, no, en, en cualquier no, sector no. en el cual. Y se introduce de manera masiva. Gente extraeuropea se depaupera que, tú tienes las condiciones que, tú que del que del, natural, del, campo, del y trabajador no en de lo obra, Y de obra en los sectores de la seguridad, en los sectores de la hostelería, en muchísimos sectores. Es un fenómeno estudiadísimo, contrastado e irrefutable. Y precisamente por ser esto así, cuando esto sucede y se depauperan las condiciones de los trabajadores españoles, claro. eh, se dice es que el español no quiere trabajar por esa cantidad. No, no, claro, claro que no quiere trabajar por esa cantidad que usted ha depauperado, evidentemente. No, es que uno de popera, absolutamente nada. Cuando tú, tienes Todo, que recoger absolutamente. Los frutos, cuando tú tienes que recoger los frutos a final de uh -huh. final del periodo que sea, si es en primavera, sí. en otoño, en invierno, y tú tienes que buscar mano de obra y no encuentras mano de obra, y tú llegas y le ofreces al obrero y le dices, cuando estaba el salario a 50 euros, le dices 50 euros más 5 de gasolina, más seguridad social, te dice, me quedo con los 50 o con los 55 y no quiero que me des de alta en la seguridad social. Y tú le dices, oye, vamos mecanizado, ya un máquina, tienes que estar dado de alta en la seguridad social, te pasa cualquier cosa y el responsable soy yo, claro, te quedas sin mano de obra, te dicen, no, no, mira, para ir al campo a trabajar, ¿eh? como se lo he dicho a mi padre muchas veces, ¿eh? uh -huh. para ir al campo a trabajar me quedo en casa cobrando el PED. Pues tú tienes que buscar obviamente donde sea para, para poder recoger los frutos y vivir. ¿eh? Y tú pagas, y vienen, y pagas como, como pagas. ¿Y ¿Sabes qué te dicen luego? Dicen, joder, es que ya no me quieres, es que contrata a los de fuera. No, contrata a los de fuera porque no me fallan. Contrato a los de fuera porque Eso tú parece, no quieres ir. Pues Contrato a los de fuera porque tú te has quedado en, que en tu casa. ¿Eh? Me parece un insulto a muchos españoles lo que usted está diciendo. No. Que el español no quiere trabajar y que no. el de fuera es mejor trabajador. Sí, yo, dicho, no es yo no he dicho que el de fuera sea mejor trabajador. Hecho. No, yo no he dicho que el de fuera sea mejor trabajador. Cuidado. No malinterpretemos. Si el de fuera jugar con el lenguaje. Yo he dicho que como el de fuera, como el de dentro no trabaja, tengo que traer el de fuera. Es que sí. no es cierto, sí, es, es cierto. que no es cierto. Sí, es cierto. Por mucho... Carlos, pasese usted por los campos sí. es... españoles. Claro, con, la, con las condiciones, una vez depauperadas, claro que no ¿Eh? queremos los españoles trabajar por sueldos de mierda. ¿Usted cree, evidentemente, usted cree que, un evidentemente. que un salario de 60 euros al día, seis horas y media con media hora para descansar, seguridad social, está mal pagada una persona? No. 60 eh. euros al día. ¿Cuántas horas? Seis horas y media, con media pues, hora para tomar un bocadillo. Pues muy bien, y el español no quiere, y mí, esos fantásticos inmigrantes que se traen. Están 50, 50, 55, quieren, 50, 55 más sé. o menos está, 50-55 me y 5 más de es, pues, gasolina. Estando, estando el salario mínimo, en 1.500, 1.800, ¿te parece poco? Me parece escaso. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo no estoy aquí para tomar. Peri par ¿Cuántos periodistas momento, hay trabajando momento, por menos? Un momento, un momento, un momento, que aquí hemos hemos dado lana, le la hemos repartido y hemos esquilado. Dime que, en qué condiciones. ¿eh? Pues tú claro, a periodistas, 7. dices, el desgraciado que se está jugando la vida en una manifestación, el pobre compañero que le van a correr a, a, a bofetadas los mugrosos, o el tío que está en una redacción con aire acondicionado picando teletipos, por ejemplo. Pues el campo es igual, ¿en qué pues, condición no, El campo es, es? igual, el campo, tú te llegas a las siete y media hasta las dos hasta las dos directamente te coges Si te toca con la vara, con la vara y si te toca con el rodillo con el rodillo si te toca cambiar de red que ya, y si tienes que y si tienes que coger tomates que ya no se cogen que ya los coge la máquina y lo único no, que haces verdad, es ayudar a seleccionar a la máquina pues es lo que haces lo poco que haya que hacer al campo o si tienes que ir a limpiar olivos vas y limpias los olivos te coges y, y, y como no hay bofetadas en, entre el paisanaje español para, para, para tú sabes lo que te encuentra lo que te cuesta encontrar lo que te cuesta encontrar personas por ejemplo yo, yo, yo hablar de mi caso particular, para que te corten los olivos, te los limpien y te los dejen bien, te, te un montón te encuentran encontrarlo te lo tienes que traer de un pueblo a lo mejor a 40 o 50 kilómetros eh, bueno, no es fácil, eso, eh. Eso ha créeme Carlos, vida, igual hijo. que nosotros hemos ido a vendimiar a Francia, no, pero, ¿no? Pero, hace sí, 30 o 40 años sí, estoy de acuerdo contigo, pero antes tenías a gente en los pueblos pero hoy no los tienes y si los tienes no, lo no va, yo, yo de mejor lo que, que no sé mejor no, en casa? no me gusta hablar y me gusta escuchar a los que sabéis más Vamos a cambiar de asunto, ya hemos hablado un buen rato de economía, nos quedan 15 minutos hasta el próximo corte de publicidad más o menos, vamos a hablar de política, si es que en algún momento hemos dejado de hablar de ella y vamos a hablar de la Comisión Europea que como sabéis lo habréis leído en, en prensa esta mañana, en digitales o lo habréis escuchado en algún medio libre en todos en realidad, lo que pasa es que el ejercicio que ha hecho Paco Cecilio con respecto a, al primer eh, asunto que hemos abordado pues es muy bueno y se puede hacer para la práctica totalidad de los ejes que vertebran la, la actualidad, dependiendo de lo que leáis, si leáis la Paracuyos Mediática ya sabéis lo que os vais a encontrar, ¿no? la caverna de la ultraizquierda, si escucháis los medios libres o los medios constitucionalistas, pues encontraréis pues otras cosas. Otras cosas son que la Comisión Europea le ha pegado un sonoro bofetón con la mano abierta, de momento el puño se lo cerrará el Parlamento Europeo al figura, eh, que están todavía viendo ver cómo digieren. ¿Y por qué es esto? Pues vuelvo a repetir lo que digo siempre, llevo 30 años mirando esto, no me falta ya, fijaos, el lujo que nos podemos permitir, algunos, unos cuantos que simplemente es porque somos ya muy viejos de atender ni siquiera al titular nos podemos hasta saltar el titular de la noticia nos basta con escuchar las reacciones normalmente las reacciones que preparan los servicios de prensa y propaganda del régimen, que han conocido tiempos mejores con otro paisanaje hace 20 o 25 años cuando le hacen decir a la ministra Calviño por ejemplo esta mañana a la vicepresidenta que estaba de guardia, o la han pillado en un pasillo y, y que valore, pues lo que ha pedido Bruselas, armonizar lo que ha desarmonizado el gobierno, es decir, ese manoseo del Código Penal para malbaratar la malversación para eliminar la sedición, la rebelión no la han tocado porque esa no se la han, ampliado, o no se la han aplicado perdón, a Lorondo Junqueras, es decir, que mmm, esto de prácticamente que te salga gratis dar un golpe de Estado que no le parece bien a Bruselas, ¿eh? os lo traduzco en Roman Paladino. Entonces, ¿qué ha dicho Nadia Calviño? Dice, no, si Bruselas nos ha dado la razón, si esto es una noticia de puñetera madre, si esto lo que quiere decir es que vamos en vanguardia en esa armonización. Os lo he hecho muy corto porque si no, pues ya sabéis que tengo tendencia a enrollarme podría estar media hora desarrollando... Esto es un insulto, Sergio, es decir, macho, que será lo próximo. Sí, eh. Es verdad, lo único que es cierto de toda la Paracuyos mediática, que también se incide en ello, incidimos también nosotros, porque es verdad que esto es una directiva, que de momento no es de obligado cumplimiento. ¿Eh? Tendrá que ir a Estrasburgo y tendrá que seguir, tú conoces bien el proceloso mundo de las instituciones europeas, tendrá que seguir un, un recorrido, un itinerario un poco más largo. Pero, hombre, gestualmente es un bofetón a Pedro Sánchez. Sí, y luego esa directiva se transpone a los... A, a los las diferentes países, dependiendo de su situación. Claro. Y a España tendrá que rectificar la situación que ha deshecho, que ha dañado nuevamente Pedro Sánchez. Pero como ya no está en el figura del gobierno, eh, eh, exacto que Eso le vayan dando. Es Exactamente lo que él está siempre claro. pensando. Es decir, intentar hacer parches para poder eh, pasar estas elecciones. Él solamente está pensando, el señor Pedro Sánchez, en las próximas elecciones y en la situación de cómo va a tener el partido después de las elecciones regionales y municipales. Todo lo que hace Pedro Sánchez ahora mismo es intentar que el barco que tiene no se le hunda, intentar con sus diferentes parches tapar el barco que tiene unas entradas de agua por todos lados que son brutales. Hoy hemos podido ver cómo todo el gobierno ha estado con la misma cantinela las mismas directrices las mismas palabras ¿Qué? estamos a la vanguardia hombre señores no le acaban de estirar de tirar de las orejas eh, le están diciendo que contra la corrupción hay que ser firmes rigurosos lo que no podemos hacer es rebajar es que me parece fuerte que estemos rebajando las eh, eh, pues todas las sentencias que tenemos porque al final esto al final es rebajar las sentencias uno por eh, criminales sexuales y otro por eh, corrupción esto es lo que nosotros estamos orgullosos esto es lo que quiere un país, la ciudadanía no, hombre, eh, si hay una de las cosas para las que sirve el Estado es para la protección del ciudadano Está claro, vamos a ver, Paquito, yo me lío, pero tú que eres un hombre que además de tocar la calle, llevar una empresa, pero como la llevaban los empresarios de antes, no como estos que representan a Libes 35 y que no son empresarios, son empleados, y por tanto estás dotado, digo, de un extraordinario sentido común, me vas a sacar también de esta duda. A ver, yo no tiene nada que ver el asunto, pero tengo todavía en la cabeza el bochorno y la payasada del, del ministro, le llamaban saca muertos, yo digo lo que le llamaban, eh, del ministro saca muertos ahí dando codazos a ver si me suba no sé dónde, si no me subo, y tengo a los portavoces gubernamentales que, aparte del no saben ustedes lo que han hecho, no saben ustedes con quién están hablando. ¿Cómo se les ocurre hacerle esto a un ministro del gobierno de España? Como si estuviéramos, no sé, hace un siglo aproximadamente, ¿no? Para la izquierda algunas cosas no varían. Un gobierno, insisto, que acusa en este caso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o al PP, o a Vox, o a quien sea, o al Lucero del Alba, de no cumplir la Constitución y no cumplir las leyes. Y ahora resulta que les está pegando un tirón de orejas Estrasburgo porque no cumplen las leyes, o mejor dicho, sí que las cumplen. Primero las marranean, las retocan para que les salga gratis delinquir a sus amigos y luego encima dicen que no, que es que estamos en vanguardia, que Bruselas lo que nos da es un abrazo. Mi no entender nada. En la primera parte de tu exposición te estabas refiriendo al ministro Bolaños, sí, el acontecimiento Ahí. del día 2 de mayo, lamentable, lo más bochornoso que he visto yo, o lo más humorístico que he visto yo. Pero el ministro Bolaños al que deja mal, o sea, él se queda muy mal. Pero a quien deja de claro, verdad alobito, por los suelos, alobito. luego en la última media hora hablaremos de Madrid a sí. Juan Lobato y a Reyes Maroto, que los verdaderos protagonistas de un evento, un 2 de mayo, a 26 días de las elecciones en la Comunidad de Madrid son los dos candidatos a la alcaldía y a la Comunidad de Madrid de su partido, no él. Él quiso ser, como es, como dice el refrán, eso de que quiso la ser La novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en no el entierro. Mal, me preocupa que me leas el pensamiento. Hombre. No, era fácil, hombre. <risa> era fácil. Porque quien debería de haber tomado cierto protagonismo... Bueno, lo primero, el protagonista ese día eran los madrileños y lo que se representa con la fiesta del 2 guárdame de mayo... Guárdame un poquito para la última media hora ¿eh? que es verdad ¿Eh? que he empezado yo por ahí, no digo, guárdame bueno, un poquito de, de lo venga, de Madrid, pa, venga, para la última media hora venga, quiero pues decir te lo guardo no, no, te Luego, lo, luego le lo estamos guardo en por... la última media hora que vamos a hablar de la campaña madrileña, pero digo, te lo lo guardo para la última este media hora. este gobierno es muy de decirle a los demás cuándo tienen que cumplir la ley que deben cumplir la ley y que deben cumplir la constitución uh -huh. salvo cuando son ellos los que la incumplen Bueno, pero si tienes un gobierno que lo único que está, eh, está intentando Pedro Sánchez, dos cosas, una es que por supuesto cumplir, donde se podría imaginar... ...¿dónde se podría imaginar... ...Pedro Sánchez... ...hace seis años... ...hace seis años... ...cuando sus compañeros... ...lo echaron a patadas... ...literalmente del partido... ...¿cuándo se podría imaginar... ...que seis años más tarde... ...iba a presidir la Unión Europea... ...o sea, iba a ser presidente... ...de la Unión Europea... ...¿cuándo se? ...nunca, entonces... ...él está intentando dos cosas... ...una, que por supuesto... Cumplir ese mandato, por supuesto, llegar a las próximas elecciones, donde espero que ahora el 28 de mayo pues quede el partido como va a quedar y realmente en España se pueble todo, de victorias de quien debe de gobernar... Que vuelva a amanecer, vamos, por ¿Qué? volver a la conversación inicial. ¿Qué? Efectivamente, por lo tanto, no está... No, Sergio, no creo que esta noche... No creo muy verde hoy, ¿eh? don Paco? ¿El qué, el qué? Que viene usted muy verde hoy, don Paco. Es un verde... Es, ¿Verde o azul turquesa? No, no, verde, verde, verde. Verde, verde. Verde, verde. verde, verde, verde, verde, verde. Perdona que te hemos cortado. No, no pasa nada, no pasa nada. Me llevas cortando toda la noche, no te preocupes. Joder. Bueno, ya no sé ni por dónde iba. Dicho eso... Eh, que el 28 que no de mayo... Sé, se van a pegar mucho, un piñazo. Que Sergio de tres Sánchez pares de no está muy preocupado por el tirón de orejas que le han dado desde, desde ah, Europa, porque realmente eh, hablando del Román Paladino a estas esta horas de la noche, se la sopla. Fran Trejo. A ver, yo creo que sí que tiene, que tiene motivos para preocuparse, ¿no? Porque él cuando. Cuando prometió a los españoles, a todos los españoles, algunos no lo creímos, ¿no? que lo que, se, lo que trataba era de armonizar la legislación española con el resto de los países de la Unión Europea. Fran, perdona que te corte. Un tío que dice 15 días antes, ni yo ni el 90% de los españoles podrían dormir a gusto. Si gobernara la... a los 15 días se dio el abrazo con sí, Pablo sí, Iglesias, sí, perdona. Sí. Después de eso, con perdón, sí, se la sopla todo. Sí, bueno, bien, se la puede soplar, pero no, lo, lo que no se la sopla, y, y perdónenme a ustedes que estemos aquí con, con la sopladura... Es el caliente. tema de que dentro de unos días, y tú lo has dicho, él va a ser presidente de la Unión Europea y, le va, y va a tocar el debate de la malversación y los mínimos cinco años de condena a los malversadores y a los sediciosos, le va a tocar el debate oh, en, oh. La, en la Unión Europea durante su propia presidencia y eso lo va a hacer... Eh, lo va a hacer eh, recocerse en su propia salsa. ¿no? Es verdad, como tú muy bien dices, Paco, que es un ser sin escrúpulos, ¿no? es carente de escrúpulos. El otro día mandó ahí al bien peinado y a que montara un espectáculo del cual todos los medios llevan hablando durante dos días no como si en España no hubiese no hubiese cualquier otra otra cosa no Sergio y luego Carlos Paz nos vamos a Dicieron una cosa a Pedro Sánchez ojo le viene esto de perlas tú crees sí por qué va a hacer lo siguiente en cuanto pasen las elecciones regionales y municipales a partir de ahí Sabemos perfectamente que él se va a volver a poner la bandera de España a las espaldas y va a comenzar a distanciarse de Podemos y va a comenzar a distanciarse nuevamente de independentistas, y no, golpistas y bilduetarras. No ¿Nos va a entrar la risa, Sergio, ¿Y no Yo creo que no. Hombre, ¿eh? yo creo que no. ¿Nos va a entrar la risa? Desde sí, sí. luego, lo va a hacer. Totalmente de acuerdo o sea, no. decir... Espera, Carlos y luego remata Paco y nos vamos a publicidad. Nos va a entrar la risa ¿no? La Unión Europea propone el desarrollo de algunas leyes Supervisa su aplicación eh, Poco más, no tiene de facto una, un gran impacto Pero nos cuesta una pasta Eso sí, como todos los organismos estos que son cementerios de elefantes Para, en fin, justificar muchas cosas Pero eh, ha sido un tirón de orejas, indudablemente A toda esa plasta que nos va a dejar Sánchez Cuando se vaya a una de las muchas plásticas que nos va a dejar eh, al, eh, con las cuestiones de Cataluña, de la sedición, de la rebelión, etcétera. etcétera. Si hubiera que haber armonizado las leyes con Europa con respecto a lo que sucedió en Cataluña, se tendría que haber armonizado eh, teniendo en cuenta que en muchísimos países de Europa el independentismo está prohibido. Por ahí es donde podríamos armonizar con ¿Es este tipo de gentuza. los partidos que independentistas ilegalizados. Efectivamente, pero... Pues es impensable en Alemania un partido independentista, es impensable, pero aquí armonizamos con lo que nos da la gana y nos viene bien. Eh, poco más que decir que efectivamente cuando esto estalle, porque esto es poco menos que una recomendación, europea, eh, cuando estalle, él estará ya bien cubierto su riñón y seguramente a lo mejor en Marruecos vi, vi, viviendo no, en una casa no, muy no, no me extrañaría, no me extrañaría. Que le muy, hagan una muy, mansión muy, al lado de la casa de Taxi ¿no? por ejemplo. Que esa no se la van a ocupar. Paquito, 30 segundos diez, que me tengo que ir a muy, Me sobran 10. Quiero contar mi experiencia personal este fin de semana. He estado, cuatro, todo y dos. He estado cuatro días en Barcelona. Joder. He cogido taxis. Ya ha salido eso. Déjame Pero, que, perdóname Sergio déjame, déjame que te cuente bueno. Y lanzo una y lan, y, y, y, o sea, Esto es un, una lanza a favor De los no independentistas Y de la gente que vive en Cataluña no independentista claro. He cogido taxis, he cogido Uber He entrado en comercios He estado comiendo y cenando en restaurantes Nadie me ha hablado en catalán Nadie me ha puesto una pega por hablar en español He sentido a todo el mundo Que se sentían españoles Estuve en el Camp nou donde todos los partidos en el minuto 17 se canta a favor de... No, no, Urico. Y en el Can Nou hablé con una persona que me dijo soy catalán, he nacido en Barcelona y me dijo mi, pa, mi nación es España claro. mi país es Cataluña. Es decir, mi experiencia es que yo he estado cuatro días en Barcelona hace dos días y no he sentido afortunadamente por ningún lado ese independentismo del que viven y que es un mantra que viven muchas personas y del que muchas personas están haciendo su modus de vida, su modus, vivendi, su modus vivendi y lo que yo he palpado cuatro días en la calle no es lo que nos cuentan. A mí no me lo digas Paco, es que me ha dicho, no, no, porque he hecho yo un gesto, pero era irónico, me ha interpretado Paco Cecilio Normal al revés y ustedes ustedes no han visto, por eso lo explico yo viajo mucho a Barcelona sí. acompañado y, y bueno, hace ya algunos años que pasé la última temporada larga un mes y medio por motivos profesionales y experimenté exactamente lo mismo que pero cuando te, cuando te No tuve ningún puñetero pero problema nunca. Aparte de que yo entiendo perfectamente el gallego, el catalán, el euskera, se lo dejo para ellos, que no entienden ni ellos, pero todo es un problema ficticio. No, Todos pero lo que, quiero, lo que quiero decir no, es, es que, que, que muchas veces gente. nos cuentan que cuando entras en un comercio si no hablas en catalán, no te atienden. No, es verdad, cuando hombre, coges un taxi y es si no le dices la dirección no, en catalán, te dicen, no, bajes usted. Mentira no, es, y gorda. No es, no es Mentira y gorda. He estado no es en un montón de restaurantes, tiendas, comercios, taxis, subers, y todo el mundo me ha hablado en castellano y nadie me ha puesto ni una sola pega. Eso es una madrileñada y tú lo sabes porque tú eres de allí, eres de Barcelona y yo lo sé porque gente muy cercana a mí que ha estado algunas veces sentada en esta mesa, pues también es de Barcelona y aparte porque yo viajo no con toda la frecuencia que me gustaría Barcelona sí. y lo digo con todo el cariño porque a mí a madrileño no me gana nadie pero eso es una madrileñada. Tú vas a Barcelona y no tienes ningún problema. No, lo que no, no, pasa no, es que no, esto no. es un invento del que llevan viviendo ellos de puñetera madre y es claro, verdad atentando no, así ¿no? que no es ninguna broma. Les interesa contra la Constitución. Un instante de publicidad y seguimos hablando del caso particular de una paisana a la que sí que vamos está Condenada en firme, pero sigue chuleándonos. Laura Borras, volvemos enseguida.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 Sin renunciar a la actividad y la vida saludable, descubre las dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. Uh -huh. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española.